En la laguna y Teófilo escuchaba en el viento las noticias del día. ¿Eh? Mirad el monito, está aquí ¿eh? con su así y a ver si el viento le trae noticia, porque aquí donde vive Chocolata no hay telediarios, de estos que escuchamos todos los días. ¿eh? Entonces a estos las malas noticias no, no, les, no les perturban la paz. ¿Mm? Dice de pronto, Teófilo gritó, Chocolata, acabo de oír que en la ciudad hay una estupenda casa de baños. ¿Casa de baños? preguntó el Chocolate Interesada. ¿Qué idea más divertida? Idea, probarla enseguida. ¿no? Está Chocolata ahí en su. Eso, eso, y de repente Teofilo, que es el monito, le dice que hay una casa de baños <risa> en la ciudad. ¿Qué hace Chocolate? Se prepara, coge la maletita, no sé si en esta maleta la va a caber toda ropa, ¿eh? y dice adiós o sea, al resto de los hipopótamo que están allí y se va a la ciudad dice, al día siguiente Chocolata despertó temprano se despistó de sus amigas se despidió de sus amigas que no es lo mismo despistar que despedir ¿eh? y con una maletita mini maletita atravesó la selva camino de la ciudad, o sea que se fue en la ciudad, Chocolata se encuentran unas cosas, lo primero que se encuentra son tiendas ¿Eh? y como chica que es dice, pues me lo voy a comprar todo claro, dado cuenta que iba a dormir del pueblo y va casi desnudita y de repente ve aquí a todas estas que tienen en la cabeza cosas rojas, vestidos, tal, tal. Y dice, chocolate, nada, no, yo no voy a ir así, ¿no? Dice, nada más llegar, perso, tengo una pinta de salvaje. Y así le llamó la atención, veo, veo que, que aquí andan con traje. buscaré una solución. ¿Y qué creéis que hizo? Pues entrar en una tienda de ropa. ¿eh? Ahí se probó de todo. Mirad, ¿vosotros creéis que para la talla de chocolate iba a haber cosas? Entró en una tienda de tallas súper grandes, creo yo. Se probó de todo. Se probó chandas, paldas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Probó entonces, fijamos, paldas de bonito. volantes. Era muy resumido. Y se compró un chandal con cremalleras, Nunca con cremallera, Un canis honrosa y un bikini de talla súper. Porque a ver qué bikini había para la chocodrita, ¿eh? Y luego, dijo, pues necesitaré unos zapatos, mira ¿cuál la zapatería? Sí, ah. Dice, después, chocó a la zapatería? y Dijo, necesito unos zapatos elegantes y baratos. Lo quería tú No sabía ella que, que, que, lo, que a veces todo es caro, ¿eh? Cuando le pedimos a mamá tantas cosas, sí, le enseñaron unos de piel de cocodrilo y casi le da el patatú. ¿Sabes por qué? Porque, Porque, su amigo. Porque el cocodrilo era su amigo. Joder, pues ya hacen... Dijo, lo siguiente es que les hacen de piel de hipopótamo ¿no? Pues sabes dónde lo digo yo. ¿Eh? Probó sandalias, botas de punta, botas de tacón y unos tenis con lucecitas. Ah, y de esos que nos gustan a nosotros, que por la noche vamos así, ¿eh? Y brillan. unos tenis con lucecitas, que se encendían y se apagaban al andar. Oh, qué chulo era! Los tenis le gustaron mucho. Y así se los llevó puestos. Como a veces hacemos nosotros, ¿eh? Vamos ya, nos compramos la cosa. ¿No habéis probado nunca compraros algo y llevarlo puesto? Sí. Ya. Sí. Ya, ya. ya Contacta caminata le entró en hambre y en un restaurante vegetariano le sirvieron 20 platos de hierba de la sabana en salsa verde y 11 litros de agua mineral. Era vegetariana. Chocolate. El menú era un poco caro, la mesa algo pequeña y la silla demasiado frágil para sentarse. Pero el chocolate comió cuanto pudo y se quedó muy a gusto. O sea que hizo todo, para ah, zapato, de compras, a la vez que iba a los baños, ¿sí? como hacemos nosotros cuando vamos, pues par de compras, vas a la zapatería, la no va a vas a comer, al río Sopi, lo hacemos todo. Ya, el día que íbamos ya, venimos para acá cargados. ¿Mm? Y entonces... Dice, a las 5.00 de la tarde llegó a la casa de baño, por fin llegó donde iba. Dice, ¿eh? la bañera era un poco estrecha, el bikini algo justo, y el agua demasiado escasa para sumergirse, pero Chocolata pasó una tarde charlando y disfrutó de una compañía fabulosa. Fijaros, están en la casa de baño los elefantes, las vacas, las girafas. ¿eh? Y ella ahí, wow, como la reinona, ¿eh? como, la reina. como la reinona, dice, y al salir Chocolata pensó, Claro, que tenía que comprar un regalo a Teófilo. ¿Que Teófilo quién era? El mono, su amigo que estaba en la sabana. Y buscó una librería. A ver qué va a buscar. Más juguetes no querían en la sabana, porque ya estaban antes de jugar. ¿eh? Entonces dijo, pues, dice, lo que más le gustaba a Teófilo era hacer monedas y contar cuentos. Entonces, le compró un libro. Había cuentos de cabras bobas, de princesas dormilonas, de gatos pelados. Y Chocolata eligió uno de la selva africana poco Para encontrarse en el entorno local donde ellos vivían, que aquella noche durmió en el hotel de tres estrellas. La cama mm. era un poco blanda, el camisón algo corto, no había más estrellas que las que había visto en la puerta del hotel. ¿Mm? A veces, ¿Vosotros os fijáis cuántas estrellas tienen los estrellas sí, cuando vayas? lo hay? máximo es la, la tengo de estrellas. Como cuando vamos a uno de esos, ya vamos, sale un señor, nos abre la puerta, entra la puerta y tal. Cuando vamos a un más baratito, no hay señores que nos salgan la puerta, pero a lo mejor estamos mejor, ¿no? Eso, lo de las estrellas no hay que medirlo así, hay que medir que estemos bien. Y, y dice, entonces en esa, Chocolata estaba acostumbrada a ver en, en el campo todas las estrellas del cielo, pero ahí en la ciudad no se veían estrellas, solo se veían las tres que había en la puerta del cielo, dice. Y, y, y pero a pesar de todo, Chocolata pasó una noche formidable, soñando con la selva y la laguna. En el fondo, ella soñaba, donde vivía, ¿no? O sea, estaba en la ciudad y eso lo no había hecho gracias, pero cuando soñaba de verdad, soñaba con lo que le gustaba, que era sus selvas, su entorno, sus amigos. De por la mañana por atrás se calzó, las tenis de lucecita, se vistió de chándal con crema y eras, y enciende apaga, enciende apaga, enciende apaga, regresó a la laguna, ¿eh? Mira, va por el camino, por claro, como ahora va vestida, o ¿no? Va, va a volver a la laguna con la, chándal y con las tenis de lucecitas que se ha comprado eso debe molar cantidad cuando llegas allí, ¿eh? debe ser lo mejor si a las 5 en punto, Teófilo que estaba escuchando el viento de la tarde ¿eh? aquí te has dicho ¿Llega, llega Cocholata, llega Cocholata dice, no es que hiciera no es que, no es que hiciera monedas es que con la emoción se le trabó la lengua y todas sus amigas salieron a recibirlas con muchas ganas de escuchar las novedades que las traía Chocolata de la ciudad Chocolata contó su viaje y habló de la ciudad. Teófilo se puso el camisón rosa, colgó las tenis en la laguna, como farolillos intermitentes, y los, y los hizo reír, y les hizo reír con armonía. Quiero decir que lo de que a Chocolata le servía para ir por la ciudad, ya... En la laguna le servía de poco, entonces lo utilizaron para otras cosas. Siempre es bueno reciclar, ¿eh? Hay que, aquí, pues el monito coge las tesis que a, a Chocolate le había gustado tanto y las pone de palomillos, ¿eh? Se cuelga el, el chándal a todas estas cosas, claro, porque aquí ya no les sirve. Chocolate y sus amigas chapotearon, se sumergieron en el agua, se resfregaron por con el malo. era el mejor baño del mundo. Dice, si al anochecer Teófilo les contó un cuento de la selva africana. Y se quedaron dormidas mirando las estrellas, que es lo que mejor te puede pasar en el mundo. ¿eh? ¿Vosotros os creéis que el Chocolate cuando fue a la ciudad era una feliz o que echaba de menos su, su casa? Pues como nos pasa a todos, porque cuando vamos de vacaciones decimos, qué bien, qué bien, qué bien, pero luego los niños siempre decimos, ¿cuándo volvemos a casa? ¿Eh? ¿Sí o no? Pues la Chocolate la pasó lo que querés, ¿vale?